¿Qué eliges? Quiere que seas dominada, te quiere dominar, eh, que, eh, te pide que seas amable, no dice nada, ya te quiere matar. Ok, me tiene que eh. Quiero que tú tu movimiento. Yo elijo... Eh, no puedo decir esto. En las primeras cuatro no. ¿Acaso quieres morirte, Krilin?